2.000 pesos lo apostado, se cierran las cuatro cifras y el signo zodiacal. 1.000 pesos lo apostado, se cierran las tres últimas cifras y el signo. O 100 pesos lo apostado, se cierran las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Mucha suerte a todos los apostadores. Aquí está el resultado ganador. 4, 0, 3, 2 del signo sectario. Verifiquemos juntos el resultado ganador. 4, 0, 3, 2 del signo Sagitario, 40-32 del signo Sagitario te legado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores y consulten todos los resultados en la página de Superastro, Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.